Para conseguir temas musicales para insertar en nuestra web o para acompañar nuestras producciones, podemos recurrir a sitios como, por ejemplo, Jamendo. En Jamendo tenemos una opción para descubrir lo que se está escuchando en este momento, los temas más populares, las, los temas más descargados, las pistas más descargadas, las más escuchadas, o directamente podemos ir a la sección de búsquedas. Cuando pulsamos sobre buscar, Aparece una caja muy simple en la cual podemos, al hacer clic, elegir por estilos de música, por instrumentos, por estado de ánimo... Yo voy a elegir, por ejemplo, temas de jazz. Me sale una página con una lista de, de pistas. Voy a elegir esta. Veo que tengo dos iconos, uno para reproducir y otro para descargar. Voy a reproducirla primero para escucharla. ...y automáticamente se va a cargar en un reproductor que aparece en la zona inferior de la pantalla... ...donde tengo un control de volumen que me permite manejar... ...el volumen de reproducción. Si hubiéramos pulsado en la búsqueda avanzada... ...podríamos haber establecido una serie de filtros como el país, el tipo de licencia... ...aplicada o el idioma del, del tema. Supongamos que en este caso me interesa el, esta pista y quiero descargarla. Simplemente pulsaría en el botón... ...vería que el descarga libre, me informa que la licencia es Creative Commons... ...de atribución no comercial y compartir igual... ...y al pulsar descargar podría guardarla en mi máquina. Si además quiero explorar otros temas de este disco... Puedo hacer clic sobre su carátula o sobre el título de la pista Y me va a informar que esta pista pertenece al álbum Summer Jazz 2011 Donde van a aparecer al hacer clic eh, una, eh, el listado de pistas que lo constituyen Aquí tenemos todas las pistas Con el número de escuchas que ha tenido cada una de ellas Podemos probar, por ejemplo, a reproducir este otro tema y podríamos, o bien también podríamos, en vez de hacerlo tema por tema, escuchar el disco completo o descargarlo completamente. Si me interesa esta pista la descargo, puedo ver la siguiente o, como hemos dicho, descargar el, el disco completo. Parece una buena opción para trabajar con la sonorización. A la